Hola, este es el live del día número 16 Estoy en esta bahía o algo así Esto es Sadar, una ciudad antigua y Estaba sentado aquí como está sentada toda esta gente ¿Saben los que están ahí atrás? ¿Cómo están? Eh. ¿Saben cuántos personajes están viendo este video? Una, o sea yo solo Bueno, Me subí aquí para mostrarles Bien bonito. ¿Sí ven? Es un, una ciudad que es una ciudad amurallada como Cartagena, como cualquier ciudad amurallada. A esta hora se llena de gente porque vienen a mirar el atardecer. Todo esto no para allá. Un resto de Pero hoy el sol estaba caprichoso. Se metió detrás de esa nube y no vieron el atardecer ayer, ayer estuvo salvaje el atardecer era un atardecer geométrico un atardecer un atardecer así muy y yo no tenía celular ni nada y tuve que memorizarlo simplemente tuve que, que verlo sin tomar mi foto y eso fue también una experiencia muy chévere quería dedicarle este video a la gratitud, a la gratitud porque donde estoy hoy es 16 de agosto y aquí fue el verano, el verano en el norte del planeta, o sea que se ha hecho mucho calor, con esta playa, toda esta actividad, ha habido mucha gente y Hablaba con los chicos un unos señores de la tienda de los helados Me decía que la temporada ya terminó Y aquí, o sea hoy, se acaba la temporada Y literal, esta calle estaba usualmente muy llena de gente Muy llena de turistas, esto estaba muy lleno Y de repente ya no hay ninguno Solo estoy yo Y esta cuarentena, desde febrero Me ha tocado aquí en Croacia Que fue por casualidad que yo, que me encontró acá Qué suerte que me cogí acá, ¿sabes? Estaba pensando eso, porque yo miro las noticias de países que en Latinoamérica que están muy muy tenaz, muy tenaz, y la verdad que aquí ha sido el tema de estar en bajo llave, estar eh, el toque de queda, estar como que restringido para salir y eso. Ha sido muy tranquilo, o sea, gente como que en los parques, manteniendo unas distancias y tales, pero muy tranquilo, y, y eso, entonces, pues tener la oportunidad de dar gracias lo que me tocó ir, o lo que me está tocando, porque eso no ha terminado, y eso, ver estos lugares como que pasar por el cuarentena en la playa o algo así, eh, suerte, ¿no? <risa> Gracias, y eso me pregunta, que siempre está bueno tener una excusa para decir gracias, una excusa para decir gracias porque, y no a quién. Yo tengo la creencia de que gracias no importa quién se lo dices, porque las gracias, como que no le benefician tanto al que lo recibe, sino al que lo deja, al que lo deja salir, y entonces tomar cualquier pretexto como este por ejemplo para ya desarrollar un sentimiento aquí de gratitud de gracias creo que es un siempre es saludable que si sí o no porque como tú dices gracias qué parte del cuerpo se te activa si se me activa como por acá ¿no? como que uh, gracias yo creo que por eso la gente hace así en países orientales como que gracias gracias porque uno como que me hace bien entonces Hoy cojo el pretexto de estar en ese lugar y está muy chévere. Voy a ver si les las que no tengo videos, mentira, yo no tengo videos de ese lugar. Todos los he guardado aquí y aquí. Si tengo por ahí algún video o algo, se los, se los muestro en un cortito. No creería que sería un, un, un largo video. Está muy lindo. Un abrazo, abrazos totales. Desde Sadar, Croacia. Y muchas bendiciones Ay, pero a mí me trae un corazoncito Qué chilis Ay, <risa> vale. ah, mira, pero aquí yo tenía gente Acompañándome y yo no Venga, saludamos Yo no sé usar estos lives Bueno, saludos musultán Jairo Peperoni Hola Kiara Bex Maritza Marité, Noemí bueno, gracias a los que me están acompañando un ratito en este live Quería mostrarles este lugar menos mientras tanto y, y expresar gratitud Todavía queda un poquito de atardecer Les estaba contando al principio que aquí haya, allá estaba el sol <ríe> Y la gente que está acá sentada Y ustedes que van a ver Bueno, aquí había mucha gente sentada Y usualmente llegan hasta que el sol se oculte Pero el sol se metió detrás de esa nube y no deja que no dejo ver su, el, su escondida entonces nos dejaron a todos <ríe> fregados bueno vamos a, a despedirnos ¡Wow! Hola Noemi, sí, Sadar está súper lindo, súper lindo. Esto es demasiado lo bonito. En serio, ¿cierto? es súper bonito. Mucho. Porque lo que pasa es que ya está más oscuro, porque si me meto por acá, tiene un montón de callecitas así chiquititas, tipo laberinto. Igual todas siempre como que sales al mismo lugar, pero es, Demasiado lindo Por ejemplo, aquí en estas cosas Mira, ¿ves esto? Son donde los barcos llegan y se amarran Pero Está súper chévere Y que te puedo... Te puedo contar mucho, lo que pasa es que ¿Cómo sería? Sería un mega live super largo Si quieren vamos a pasear Les muestro cómo está la movida por aquí Está calientito tenemos unos 25 ahorita, está fresco, porque solamente son 30 y tantos. Eh, la gente está ahora, pues, ya no se está metiendo el agua y te sale toda bonita, como que vestidito. No como yo, así todo feito, no. También con una cafecita. Se para la, el restaurantito, para el barcito. Eh, lo loco es que aquí no hay playa, miren, ¿sí, eh? Yo estoy parado acá. Esto, esto es como, digamos, roca, piedra. Aquí le, da, le dañamos la foto a alguien. Y la gente viene acá y salta. Uf. Entonces uno nada por allá. Y ahorita es un poquito movido, nada malo. Creo que es por las olas de los barcos que están ahí. Entonces ustedes van a ver la gente que está acá. ¿sí la gente está ahí. ¿Sí ven? Ahí la gente está.. Así se parchan. Entonces hay, bueno, hay familias, o sea, la gente se viene. Acá es legal tomar cerveza en la calle, entonces vienen con cervecitas en la calle, ponen ahí su toallita o mantita, un pareo, pim. comen todo bien, la polis toda tranquila, todo relax. Entonces uno salta y acá hay escaleritas, miren. Le vamos a mostrar las escaleritas aquí. Si ahí está. No, Esperen que pongan esta ahí las escaleritas. Entonces tremendo parche. Eh, ¿qué, ¿Qué me comentan? ¿Qué me comentan cómo se usa el esto? Hola William Guía, William Guía. Yulisa, hello. Shirley, say hi in English. Oh, well, we can speak a little bit in English, and it's not that good, but I can do it for you. I'm in Zadar in Zagreb in Croatia. Look at this tiny... Look, look, look at this. <laughs> Bueno, a las que se ahora en inglés, para que sean Y, sorry, I'm speaking Spanish for my friends in Latin America. So, hola. Bueno, ustedes o sea, les voy a mostrar algo así. Voy a hacer como que hiciera selfie, pero les muestro para que vean aquí. Entonces, ahí estoy. Ahí está toda la gente que está ya sentada. Si ¿Sí ven, ellos están en un restaurante. Y, eh, pues. El, están llenos de no hay rollo con el COVID si ¿sí ven la gente está en pleno COVIDlandia ahí todos atrás, quietos, me quedo quieto adelante eso no hace zoom nada, aquí yo no sé por eso de pronto hay un aumento en las cifras del COVID por acá porque aquí la gente está muy relajada como verán los que pasan a mi lado no tienen tapabocas, miren, ¿sí si ven no tienen tapabocas. Sí, ven. ¿eh? Rakore, mi join it. mi Ladi. Hola. Oigan, deberíamos hacer live más seguido, ¿cierto? Yo lo saco para hacer así por la tarde-noche y ustedes ahí están de día. Y lo saco a conocer. Bueno, aquí, mira, ya al fondo hay una feria incluso. Sí, eh? Ahí hay un pues resto de gente ¿sí? Por aquí hay partidos de baloncesto, torneos de tenis, un resto de cosas Entonces la gente ¿sí? salen así todos divinos para la, para la noche Las poses de rigor Ahí está, pose de rigor, de rigor esto Picnic con, con cerveza Ahí, pincel de cerveza Familia con bebé sí, ¿eh? Bueno, esto es un recorrido por Oiga, ¿Sabes qué pasa? Que yo perdí mi celular y el otro se me rompió Entonces perdí dos celulares Y dije, ah, ya no me compro Pero lo necesito, yo estoy con celular prestado Eso es muy chistoso Entonces yo pues aquí aprovecho Correando celular. Venga, les muestro. Es que hay está Feria, con eso les digo todo. ¡Feria! Miren, miren, miren, miren. Ya llegamos a la feria. Miren. Ahí está la feria. Miren, tan bacano esto. si ¿Sí ven esto? Esto que está acá sirve para que se amarren los barcos allá. Y allí están las. Aquí, aquí se va a montar un show. Show de qué? Tipo, circo callejero. Miren, no así de nada. Esperen, esperen. Sí. A veces hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo hay gente que, que hace dinero viajando? ¿Cómo hace dinero viajando? Pues, así como ella atrás hace dinero viajando, ¿ves? ella se disfraza de sirena, se sienta ahí y la gente viene a tomarse foto con ella y así hace plata todos los días y hace harta plata. ¿Sí ven? Síabies andet, Lore Bast, hola. Que no, no. Miren, miren, acá, hay... acá en aquí, hay feria y todo. ¿Sí ve? Eh? <tocan> <ríe> Miren, miren, lo que les iba a mostrar es que yo les estaba diciendo que aquí hay esto mucha gente y que hay hasta ferias. Entonces les iba a mostrar esto que está acá, atrás de la feria. Les pongan atención y les hago una toma así bien chévere de arriba. Bueno, Saludos a Adri, Adri Luciano. Oh, miren esto, ahí está la feria. Y eso que ya bajó la gente porque está dos la temporada, pero estaba así full. Pues una feria normal, no? Tampoco hay nada especial. Hay muchos souvenirs. Su full souvenirs. Hola, Croacia. Ahí está, ahí está. ¿Dónde es? Ver a Gustavo. Esto es. Aquí dice, mira. Esto es. Croacia. ¿Ves? Está Croacia. Y estamos en esta ciudad que se llama Sadar. ¿Quién quiere souvenir? ¿Quién quiere, quiere un souvenir? ¿Qué dice? No, nadie lleva máscara, si ven. Nadie. Miren, miren, nadie lleva máscara. Si sí, bien, eh, nadie lleva máscara, o sea, ni yo llevo máscara. O sea, yo no llevo máscara. No soy M, por ejemplo, pero en general nadie tiene máscara. ¿Sí? No, no, todos sanos. Aquí me dice me ha gustado todos sanos. No, no están sanos. Aquí subió la, la, la infectados tres veces. Estaba como en 50 por día, 60, sí. Subió a 160. No, no, máscaras. Uh, aquí son las... Ya tengo Son las... Oye, no sé... 20 con 23. 8 23 de la tarde noche ya está cayendo la gente está en plan ropa bonita ya se van a, a ver una cena aquí en los restaurantes por eso les estaba mostrando los restaurantes están todos, todos bonitos eh, eso es la gente está muy relajada pues igual yo no sé por qué no está tan, tan dramático como en latinoamérica pero igual hay controles y todo ¿no? Es gracioso porque como que en todos los supermercados de ley te piden que entres con la máscara, pues, desinfección de manos y tal, pero no en los restaurantes, las discotecas están reventando de gente. Ahorita hay muy poquita gente, pero igual pues es harta de puede... eso Que se ha gustado. ¿En todo el país es así? ¿Qué te puedo decir? Yo creería que sí. Bueno igual eso es una zona turística, la gente que ustedes ven acá lo voy a mostrar. Las personas que ven pasando son personas de Croacia locales, pero hay alemanes, franceses, italianos, gente de Polonia, Austria, Eslovenia. Uh, Se sí, unión, oye Nina, ¿dónde estás? Silvia sí, ya, Yasvente. Es 20, ya es 20 Espérate, invitamos a alguien. ¿Dónde está Silvia? Sí, ¿Quién está aquí? Oye, oye, ¿dónde están?, ¿dónde están?, bueno, eso les cuento, Qué chévere que están haciendo preguntas porque así es divertido hacer live, ¿ves?, ¿eh? porque uno hablamos solo no es chévere, ¿Quién estamos por ahí?, bueno, esos globitos que se mueven en todo el planeta, supongo que en tu país también, Entonces, todos los niños tenemos esos globitos de aquí, y lo mismo que en todo lados, lado, lo mismo, lo mismo que hay de chévere, la gente que come en la calle pues lo mismo que en todas partes quieren ver, miren. chiquitito ah, quédate capricho okay. ahí está la mazorca cucurus, cucurus. mazorcas mazorcas mazorca mazorquita how much? 14 oh, thank you, 2 dólares, 2 euros 2 euros, 2 euros, 2 euros es muy es que lindo, Invito a que te unas aquí un ratito y hablamos. Bueno, ya este live está terminando. Gracias por acompañarme. Un abrazo a todos. Un saludo desde Croacia, desde la ciudad de Zagreb. Más tarde, no sé desde dónde. Eh, Verá, ¿Comprado, ¿comprado qué, por ejemplo? Dime exactamente a qué te refieres. Porque casi, casi. Aquí vivo en la ruta, entonces, pues compro cosas todo el tiempo ahí del, del diario, ¿no? Por ejemplo, no sé, todo. Gustavo, ¿tú dónde estás? ¿En qué parte? Bueno, listo. Entonces, nos vemos. Gracias por la compañía. Como vieron por aquí, ¿cómo está la movida? Ahí está. Y ya hacer esto más bien, ¿no? Un abrazo. Chaufa. Nos vemos. No, yo no compro cosas. Porque yo tengo una maleta. Y viajo hace 30 y... más de 36 meses. yo intento que la meta cada vez sea más pequeña. yo siempre dejo algo y me compro algo. Si me compro una camiseta, boto una camiseta. Si me compro un pantalón, boto un pantalón. Y así no. Entonces la, la mochila siempre tiene la misma cantidad de cosas y siempre pesa 20 kilos. Mi mochila siempre pesa 20 kilos. Y ahí tengo, tenía, pues, no sé, muchos accesorios de no la computadora y todo, Entonces, pues nada. Cuando me hacen regalitos por ahí, de pronto va un suvenir y tales, lo guardo, más adelante lo doy de subir, le regalo a otra persona, entonces van putando las cosas, nunca se quedan. Hola Moni. Eh Argentina, grande. Oye, qué cantidad de argentinos que hay en el mundo, no? Eh, pucha, por todo el lado que voy hay algún amigo argentino. Siempre hay alguien ahí, alguien argentino. Miren, miren, les voy a mostrar así. La gente. Así como que hacemos una llamada. Una selfie. La gente está así. Ahí todo esto de aquí. En los restaurantes están llenos. ¿Sí ven? Se entra sin máscara. Todo bien. todo el lado, sí, sin máscara. Sí, ven? sin máscara. Nada. Entonces yo voy por el lado de allá, Hola Isabel Flores. Hola Moni. Bueno. Un abrazo, esta fue la historia de hoy en Gate Your Life, está muy divertido. Abrazos. Uy, espero que Qué padrísimo se ve. Oye, deberíamos poner una hora fija, ¿cierto? Entonces, yo creo que si ponemos una hora fija todos los días. Entonces podemos unirnos y les voy mostrando qué onda. Bueno, aquí ya estamos casi 8.40 más o menos. Entonces por eso está tan oscuro. Igual aquí esto es por eso, no tarde porque todavía estamos en verano. Vean, vean, ¿sí? o no por donde vaya. Y está lleno de restaurantes. El tema es la mascarilla cero. Pongan atención, pongan atención. solo la, la, la misera? Si ¿Sí, ¿sí vieron? ¿Sí vieron? Solo la misera usa mascarilla. ¿Los demás? No. Me parece Pero usar mascarilla, si ¿sí vieron, ¿Con la, por, con la naricita por fuera. Así no se vale. Así no se vale. Bueno, estoy ahorita temprano, todavía no está llena las calles, pero estoy lleno de pasajes cortitos, chiquitos, o agnosos, llenos de mesitas. Entonces vas a ver atrás mío, cuando están las mesitas, pues bueno, hay te, tipo terraza, ¿no? Hay comen pizza, O sea, lo que más vas a ver es comer pizza, pero aquí en las puertas de los restaurantes están estas cartas, ¿no? Entonces tú lees que te interesa y si quieres te sientas. Entonces yo me fijo que la mayoría de personas se comen una pizza. Yo sospecho porque es el plato más barato, porque no es una zona económica. Una pizza está, digamos, barata, los 50 cunas, que eso son como 8 dólares. No, 8 dólares, y eso aquí es una discoteca, que todavía está temprano, por eso no se llena, pero esto está todo lleno entonces van a ver aquí: los vecinos vienen, se, y se van a formarse pasar. una cervecita, ¿sí? como los gente. Y atrás también se, se empieza a llenar de cervecita, y todo esto: todo, todo, todo. Hay. Hay. Hay. Hay. Hay. Hay. Hay. Hay. Con, pero la familia es con todo, ¿verdad? con perrito, con la abuela, con el nieto, con todo el mundo. A veces ves pasar a alguien con máscara, a veces así es una cosa que tú veas así demasiado. También voy a llevar hasta arriba. La gente ya está con así, así como que de pies, de cita, a salen. Pasan todos guapos, guapas y, y vamos a entrar acá. ¿Y esta puerta es linda. ¿Ve la gallecita toda linda, si ¿sí la ven? Cuando graban qué dicen las personas, pregunta a Vera. Pues, yo me grabo a mí mismo y como que van apareciendo, entonces tengo cuidado, voy mirando sus caras, sus expresiones. Si, sí, si sí, ya voy viendo que se va fastidiando, pues nada, no, no me no, me, me, no los grabo, pero voy tomando así una toma en general. <risa> ¿Se perdió o se sí, emocionó? De hubiera violado! Mi hermana, mi hermana. ¿vale? Lo que pasa es que tienes mi celular. No me <risa> me <risa> me <risa> me ¡Ay, qué hermoso! a estar desde aquí. Es que no <risa> se ve desde aquí. Espera, ¿No? <risa> espera. Para que vean <no> desde arriba cómo se ve la no sé. <risa> movida. ¿Es que <risa> <risa> No, Ma, Moni, no vendas tu casa, yo te enseño cómo voy a bajar, no vendas tu casa. Yo, yo les quiero contar algo. espera aquí que tengo una invitada especial que acaba de llegar. Acaba no de llegar. cuento, en Argentina, cuando un niño se pierde y alguien lo encuentra, la persona que lo encuentra lo carga en sus hombros y empieza a perder así. Entonces pues todo el mundo a su alrededor se queda quieto y empieza a hacer lo mismo al mismo tiempo hasta que encuentran la persona que le pertenece al niño. Bueno, cuando este baboso se me perdí. yo no sabía si hacer así, así, o irme para acá. Ese es mi lugar. <risa> me he robado sepa. este celular Pero para ser <risa> yo les estaba mostrando cómo se ve la toma desde acá arriba. Lo que ven atrás azulitos es el cielo, que está cayendo. Y en las calles son todas angostas y ven así como que chiquititas, todas lindas. Miren atrás. Esta casita con su ventanita ahí. Es que si se los muestro ahí, ya están durmiendo. Miren, si ¿Sí ven acá, los pisos de mármol o mentiras, pero de piedra. Sí. Y todas esas ventanitas, todo tal cual eh, era así un montón de años. Esto, hola Travelover, esto es Sadar, la ciudad, una ciudad amurallada. Eh, en Croacia en ver a Gustavo no es que ya está <risa> yo perdí mi celular y el otro se me rompió entonces me le pedí prestado a mi hermana el suyo y está reclamando o se no puede vivir más de tres minutos sin Instagram entonces estoy haciendo a sufrir <risa> bueno eso hace rato que digo eso es lo que yo quería mostrar gracias ya me voy a no, nos vamos yo creo que ya, ya deberíamos despedirnos, ¿no? para, para poder, para dejarlos descansar, ir. Gracias, gracias, Moni. Oye, Moni, esto, pues sí, podemos hacer un video, ¿te parece? Hacemos un live de cómo viajar, pero no lo vendas tus cosas. Yo creo que no hay peor idea que, que coger, vender todo, y irse a viajar y gastarse toda la plata. No, mala, no, no funciona. Eh, sobre todo si es un viaje largo no, no es buena idea para un viaje de vacaciones así, tipo máximo un mes y no tiene unos ahorros y gasta y ya, pues si no pero un viaje largo así que uno se va de aventura un añito por el mundo no, Eso no, no, no yo de las, o mis amigos los que hemos, nos conocemos en, el, en la ruta viajando consideramos que es la peor idea o sea, un, una plata para arrancar con un ticket y ahí uno no debería gastar más dinero y en el viaje hay muchas formas de generar ingresos o de gastar muy poco. Y yo creo que es lo mejor. O sea, no en los... De hecho, lo más chévere de un viaje largo es volver y que en tu casa o en el lugar que de origen tengas todo esperándote: tu carro, tu casa, tu plata, toda esa parte es linda, linda, linda. O sea que no te recomiendo vender todo el viajar por el mundo. Así por qué Cielo, hola. Dalila Monti. Dice, era que buenas preguntas me han hecho. Y yo no me esperaba. que buenas preguntas. Bueno, Travel traveler, ya te, te contaba que estaba aquí en Croacia. Eh, de Prado, Colombia Jera Isabel Flores, un abrazo. Isabel. Yo me imagino que Moni está desde México. ¿Cierto? Eh, hola, Cielu. Oiga, yo a la gente les mando la invitación así a ver si se unen a la, a la conversa. Pero no se atreven, ¿ves? Vamos a ver a quién tiramos el agua. Vamos a proponerle a... Isabel Flores... O a Travel, Travel... Travelover. Ah, si se quiere venir Solo para hacer una pregunta. Responde una pregunta y te das correcta si quieres. Bueno, Moni dice, hola, cierto, cierto, te sigo desde hace mucho. Recuerda que me hiciste un cartel para... Ah, sí. Ah, contigo, tienes razón, hicimos un cartel. Es verdad, es verdad. Cielo. Bueno, esa era la historia, esa era la historia. Desde este balconcito del, del, de este hospedaje creo que tuve mucha suerte de coger un, un hospedaje así bonito pero sobre todo por este balconcito <ríe> hola Liliana hola ¿cómo te parece? ¿cómo te parece? muy sí. divertido es muy sorpresivo esto oye yo estoy hace rato que a la gente que se une le mando una conexión de... a ver si se ponen a conmigo y me, me cancelan, no, no quieren, <risa> da susto, ¿cierto? Ah, pero qué caramba. aquí, puso a decir si sí, sí. una pregunta aquí que decían oye, vendo todo y me voy de viaje, entonces yo le dije uh -huh. que no, que no es buena idea de todo. Pues yo no sé, yo nunca me he ido de viaje así como tú pero yo siento que lo que tú dijiste es correcto, qué delicia regresar y encontrar la comodidad de la casa. Sí, a no ser que te vayas para nunca volver, ¿no? pero uno suele volver y creo que si sí está bueno, bueno, uno llegar a casa y que te esté esperando, no sé, o tu casa o tu departamento. Mi borrador en blanco y ahora qué hago, yo creo que no, no, es, no es inteligente contigo mismo, ¿no? Básicamente te compras como un estrés. Sí. A no ser que estés en un nivel de iluminación y y es que todo fluya. Y te dejas llevar por, por lo que en el. por la hora, el día, bueno, no sé. Yo creo que sí se puede generar mucho estrés Bueno, ya te contesté tu pregunta. Entonces me desconecto. Sí, yo fui con otro. <risa> no, no, tú has una publicidad. ¿Cuál es tu próximo curso? De ah, bueno. Grada. Yo creo que va de este martes en 8. Y vamos a trabajar con sólidos platónicos. Van a ser una serie de cinco cursos seguidos cada martes. En cada curso vamos a trabajar con un sólido platónico y vamos a hacer muchas cosas prácticas, materas, móviles para armonizar la casa, cada, cada martes una, una figura diferente. ¿Y cada figura exactamente qué es? Para que mis amigos entiendan qué es, qué figuras de eso. Bueno, la geometría sagrada es la geometría que es la base de toda la naturaleza, por decirlo así muy práctico, muy rápidamente. ¿Geometría sagrada? Entonces, cada... Sí, entonces existen muchas figuras y entre ellas hay cinco sólidos platónicos básicos que son el tetraedro, el octaedro, el cubo, el dodecaedro y el Heptaedro, Bueno, sí, siempre se me... Eh, y cada uno tiene una frecuencia energética diferente. Entonces, el primero que trabajamos es el tetraedro que te conecta con el chakra raíz y con la seguridad. Entonces esa es la primera figura. Y así vamos subiendo. Cada una tiene una representación energética y una frecuencia energética. Que al trabajarla con las manos, empieza a trabajar inconscientemente con los niveles del cerebro, a trabajar el masculino y femenino, como a integrar la parte de esta ingeniería y matemática, con la parte artística, y también hay una resonancia energética que empieza a trabajar. Entonces, a ver, Sutilmente. yo soy ese medio... Entonces, lo que tú haces es... Geometría sagrada, que es el trabajo con dibujos básicos de la naturaleza del universo, que al mm, trabajar con ellos, ¿Mm? Mm, manejas o regulas la energía de tu cuerpo. Sí, okay. ese es un resumen. Okay. ok. Muy sencillo. Suena muy interesante. ¿Y cuál? Es bonito. Entonces, ¿te podemos seguir para tener más información de tu curso de geometría sagrada? Claro, ya hoy, esa noche ya verán el, el volantico por ahí volando. Bueno, entonces, tu, tu Facebook, tu Instagram es cielo con ¿sí? .com. lo voy a escribir. Bueno, listo, ya está. Sí. Y gracias. Oye, me, ya lo quise escribir, pero eso me, me autocorrige. Cielo. No, ahí ya lo escribí. Ahí está. Pues bueno, yo... Listo, entonces... Ah, bien, bien. Vale, ahora te libero, entonces. Ya no te estreso más. Bueno, chao. Eso. ¿Cómo me libero yo de acá? <risa> no sé. Ya <risa> ahora? Ahí le respondo la pregunta a, a Travelover. Un video, nos explicas cómo, detalle cómo es para viajar. Sí, sería muy chévere. Podemos hacerlo, podemos hacer un live. Incluso lo programamos, digamos, para la otra semana para que tenemos tiempo de unirnos, de juntarnos y compartimos las enseñanzas, los errores. Yo creo que compartir los errores y desde los errores eh, ver cómo se ajustaron y poder compartir eso, para que otros puedan viajar y no cometan los mismos errores que nosotros, ¿ves? Y puedan disfrutar de su viaje. Sobre todo la parte de la plata, eso creo que siempre, siempre aparece, ¿no? Eh, viajar con, con bajo presupuesto. Eh, abrazos a Gustavo Vallejo. Bueno, ahora sí, ahora sí me despido. ¿Listo? Oye, hay una persona que tiene un Instagram que se llama donde Guaira. Yo soy Guaira. Ahí sí dice mi partido de nacimiento. Porque alguien. Pues, oye, ¿cómo será? Voy a entrar a en ese Instagram, de todas maneras. Listo. Abrazos, besos. Chao. Nos vemos y nos vemos.